Mi nombre es Carlos Antonio Colombo, sinónimo de magia, belleza y simpatía. Nací en Florida, Buenos Aires, pero me crié en Garín. Y mi adolescencia pasó por el barrio... El Cricri, donde tengo mis mejores recuerdos y mis mejores amigos, gracias a Dios. Todavía las tengo algunos vivos, algunos muertos, pero las tengo igual acá. Pero bueno, es el lugar donde uno nació y se crió y es el que uno quiere, ¿no? Y ama. ¿Por donde arranca mi amor por la isla, no? Yo cuando era muy chico, mi viejo me llevaba a pescar a una parte que se llama Paranáguazú y Boca el Bravo subíamos unos dos kilómetros, hasta la casa de un tal Antonio Godoy. un hombre realmente muy bueno y donde yo este, compartí con mi padre el primer amor hacia la isla. ¿no? Después un día fuimos con mi viejo y no resulta que ya había muerto este hombre cosa que nos impactó, y mi viejo me dijo yo, no, no no vengo más porque ya si no está Antonio a mí no me interesa venir, y bueno, no fuimos nunca más, pero era, yo tenía, ahora tengo 52 años y tendría 8, o 9 años cuando iba y era impresionante la pesca que había, era, era para un pibe era qué sé yo, solamente tener lombrices nada más, lo único que te hacía falta era tener lombrices después lo demás estaba asegurado de diversión. Ahí arranqué con el tema de la isla y después me conocí con una gente que vivían en el Guazú, allá hicimos amistad con bueno, el viejo Carlos Chico que yo lo adopté como mi abuelo porque yo no conocía a ninguno de mis dos abuelos ni paterno ni materno y y ahí empecé a ir, y ahí empecé a furtiviar, a cazar, a pescar, a pescar también a nivel eh, comercial, no solamente deportivo, por un tema de, de, de moneda, de estar viviendo ahí, que yo me quedé viviendo un tiempo ahí. Después me casé, me fui a vivir a la arana y al Miní. Bueno, anduve por varias partes de lo que es zona norte del Delta. Y ahora termino acá, en, en esta parte del Paraná, y es increíble lo que vos podés apreciar de naturaleza acá, de, de, de ver un carpincho en el jardín. Es como que yo me despierto la mañana y si veo un charco de agua, dijo un viejo, tiro un anzuelo porque se me hace que hay un pescado. Entonces yo me siento feliz viendo el agua. Gracias a Dios, con amigos que tuve en mi vida, que me han explicado muchas cosas, he aprendido algo, no todo, porque nunca se aprende todo, pero algo aprendí, y por ejemplo, en el campo yo me siento muy seguro caminando porque si vos prestás atención, la llegada se ve, se deja ver, como me dijo mi amigo. Es un bicho que se deja ver, hermano. Un poco metida también, no voy a la ciudad. Y después cuando te vas acostumbrando a vivir solo, porque ya a mí me... No todo es porque sí. Suceden cosas en la vida de que te van llevando a, a tomar ciertas determinaciones y mirar la vida con otros valores. Por ahí no es tan importante para mí en este momento el, el tema monetario o el tema de del dinero sino encontrar una paz porque me ha cascoteado viste la tormenta un par de veces pero bueno la verdad es que vivir sin poner una llave en la puerta a mí me gusta vivir cocinando con leña en vez de con el gas, viste tengo gas, tengo todo pero no porque por ejemplo ahora hubo una tormenta y está todo lleno de rama acá, yo eso no, no desperdicio nada hasta el último palito, tic, tic, tic, los agarro con el machete, tic, tic, tic, a la salamandra para prender fuego los días de frío. Y bueno, yo me siento feliz acá, viste. Me tira a veces, viste, pero cuando, te digo, cuando me voy a la ciudad, ay, me quiero volver acá de vuelta porque digo, nada está todo el mundo alterado, no sé qué pasa. Este es el cable a tierra que yo necesito, viste. Y bueno, estoy agradecido, viste. Y si no será acá, será en otro lado, porque yo tengo, gracias a Dios, la buena suerte de haber tenido un padre que me dijo, si vos te portás bien, hijo, a donde vaya va a tener las puertas abiertas. Y si vos te portás mal, hijo, se te van a cerrar las puertas. mi día a día, tratando de, de convencerme de que con poquito uno puede, me gusta vivir con lo que yo puedo generar. Estoy enloquecido de que Dios me dé energía y salud para poder concretar las cosas de que yo quiero. Entre todas esas está también este la conexión con mi hija, que tengo una hija que hace como dos años que no la veo, pero por la pandemia y otras cosas más que pasaron, ¿viste? tengo un montón de regalitos guardados para ella. Y, y veo que se puede este país está en crisis yo de que nací que está en crisis este país, de que tengo uso razón que siempre hubo crisis entonces hay gente que ha hecho más plata con las crisis que sin crisis entonces aprendé a pelear en la, la en la historia esta de saber sobrevivir porque tenés que saber sobrevivir